Hola amigos de Live Speak Spanish, pues hoy estamos aquí en Playa del Carmen como siempre. Vamos a entrevistar a personas a ver qué tan mexicanas son. Entonces vamos a ver si las personas conocen estas palabras, a ver eh, si son mexicanos realmente y pues síganme para que lo vean. Bueno, estamos con Héctor y Aisha. Nayeli. ¿Y tú? Eh, para ti. Para Cleigi. mí. ¿Cómo? Clayji mi amor. Ok, mi amor. Nicole. ¿Nicoli? ¿Tenis? ¿De dónde son ustedes? Yo del DF. De. ¿Y? Yo de igual de la Ciudad de México. Yo de hecho la vista. ¿Qué es eso? San Diego, California. Ah, pero eres Mexa. Sí. eres más Mexa, ¿dónde naciste? En San Diego. Ah, bueno, está bien, pero tus papás te, te hicieron bien Mexa por lo que veo. <risa> ¿Tú de dónde eres? Igualmente, todo. Todo. ¿De dónde eres? De Toluca. ¿Y tú? Tabasqueña. Ya de la verdad. Tabasquera, tabasco! mire el colo, hijo! ¿No, ¿No, no. Que, no, ¿no que eres de Brasil, mi amor? No, aquí viene con el, el, el tamal y toda la cosa, ¿no? ¿Está mal o está bien? <risa> no, pues está re bien. Ah, ¿eh? ¿Tú de dónde eres? Decide de México ¿Qué significa la palabra aguas? Como cuando te dicen aguas, ¿no? De que tengas cuidado. Ok. De tener cuidado con algo que yo a pasar. ¿Pero por qué aguas? Porque pues, es como cuando avientan el agua, ¿no? Te avientan el agua y te dicen, aguas. Eh, ten cuidado. Te cuides porque puede pasar algo. Ok. Precaución. Muy bien, muy bien. Aguas. Como acá con pinche agua, no sé. No, mames. Ay, ponte, no, ponte, no, ponte, no cuidado, con precaución, ponte chingón, no, no, no, no. aguas, ahí te va a romper tu madre, algo así. ¿Qué, ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? Carnal, no, no, no, no, el terreno, no, no, no, Ok, sí, en la época colonial no había drenaje y antes de que aventaran el agua por las ventanas, decían, no, no, ah, gritaban aguas y ya de no, ahí se quedó todo eso. ¿Qué significa chale? Como a ah, rayos! Sí, no manches. Sí, ¿Para ¿Qué significa? Como que, oh rayos, como, como que, ah, la cagué, capaz. Sí, como un sentimiento sí. como mal. Eh, ¿Qué significa chale? Qué malo. Qué mal que no es como lo que estás diciendo, o sea, que no es como tú quieres. Como... Ok, ok. Chale es una expresión que se usa cuando no salen las cosas como tú quieres. Ah, muy bien. Chale, es como que, no manches, es como que. Ya, chale, pues mi mijo, dale, algo así. Pones ¿no? nervioso, ¿eh? No, tranquil, tranquilo, tranquilo. No, no, no, no, no lo muerdo. Bueno, depende. Ah. No voy a dormir esta es no. noche. ¿verdad? Si sí no. es necesario. ¿Qué otra cosa? Sí, pues no te pases, cálmate, que mal pedo. No te pases de verga. No, no, tú ya te pasas. Nel. No. Ok. No, como como fresón X. Ok, muy bien Nel, pues es como decir no, pero de una forma como que más agresiva Bueno, a mí se me hace un poco más fea pues Decir no, pero como más, este, como más, no sé, más chaca <risa> Más chacal, ok, me late sí. Negativo Ok ¿Qué significa Simón? Positivo Simón, Simón, pero pues se me hace algo más chido <risa> No te entendí ni madre <risa> Simón Sí, sí, simón sí, carnal, sí. No, Ahí me iba a hacer Sí, carnal. El tron, sí, el tron. El tron a huevo. Sí. A ver, ¿qué significa ahorita? Bueno, ahorita es muy interesante. Esto puede ser un lapso de tiempo que puede durar a veces hasta años y a veces puede ser en unos minutos. Entonces, normalmente lo usas ahorita, que puede ser o en dos minutos o en tres horas. Ahorita. Nunca. <risa> no, ¿Cómo? A ver qué A significa mío, ahorita. Supone que significa en el momento, pero nunca significa eso. Tienes <risa> razón, si eso sí es cierto. Ahorita voy, no, no voy ahora. Significa cuando me de la chingada ganas. Luego dices ahorita y me lo haces. Ok. ¿Y? Que te esperes y ahorita lo hago. Pero pues es ahorita, ¿no? Sí está muy rara esa palabra. Eh, en tres años. <risa> ok, esa me gustó. ¿Qué significa chinga? En chinga, como ahorita, o... chinga, como algo que no te salió como querías. Entonces, depende mucho qué palabra va antes o después de chinga. No, pues, puede ser algo muy dificultoso. Una okay. Muy difícil. Muy difícil. Claro, es una joda. ¿Una joda? Totalmente. Pues que algo está jodiendo ah, mucho, que está molestando, chingada. O sea, que estás haciendo chinga, de que algo ya valió madre. <risa> chinga es que cora, es cuando estás molesta, Chinga. Es como que no es decir chinga la madre. Es... Qué coraje, chingada. que no funcionó. Cuando te dicen que voy a poner una chinga. O oh, chinga. Pues sí. Que ya valió. Ah, ¿Qué significa úchala? Pues es que puede ser una expresión que dice ya no sé qué va a pasar. ¡Úchala, ya! ¿Otro? Se la cagó. ¿Úchala? ¡Úchala, Se usa como más de úchala, casi Ay. me sale, casi lo logro. Pero cómo lo o sea, otro lo explicamos? Sin, sin ejemplos cómo lo explicamos? Es como el decir casi. Casi. Como de tristeza, ¿no? Como de tristeza. ok Cuando estás con tu novio y dice, y, perdón, "Ay, no, no, no, ay, perdón, me adelante." Mucha. cuando lo tienen chiquito ay. Ay, corche, corche, corche, Ay. Ay no de. Ah, eso posible! <risa> ¿No? Como, ¿no? Eh, ¿Más o menos? No, más o menos, pero no. Uchaga significa así, es una expresión como cuando algo es, salió mal o es triste está triste, de decepción. Eh, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Significa. <risa> significa qué pasó. ¿Qué pasa? Un saludo, ¿no? Allí. Un saludito. Sí, digo, claro. sí, también lo usan como saludo. <risa> <risa> Así que pasó, vamos acá. No sé. Un saludo. ¿Es como, real, no? es como un saludo. ¿De qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? <risa> te saludo. Sí, yo siempre la digo de saludo. Ah, no mames. Pues ahí desde, desde lo cagado, que bueno, desde lo que te da risa hasta, hasta cuando te enojas. <risa> yo digo no mames cuando esté como sorprendida. Ah, muy bien. Así como que, ah, no mames. Se usa, se usa de muchas maneras. Depende del tono de voz. El tono de voz confundido ¿De todo? Sí, Así de no lo puedo creer, no inventes, no mames. Yo, creo, yo lo uso para dos cosas. Uno puede ser para sorpresa, no mames. Y otra para, y no, no mames. O sea, de, no hagas eso. Ah, ok. O sea, como sorpresa y como advertencia, ¿no? Exactamente. Ah, muy bien, esa está interesante. Invita a la gente a que venga a visitar este lugar, lo están viendo de todas partes del mundo. ¿Dónde estamos? Estamos en Playa del Carmen, yo iba a decir una broma. Estamos en Playa del Carmen, aunque la gente habla muchas cosas positivas y negativas, hay de todo, pero es un lugar muy familiar. Tiene de todo, si quiere fiesta, tiene fiesta en la noche, si quiere un lugar más tranquilo, tiene lugares así que puede pasar con amigos que acabamos de conocer la pasas chingo. Claro, ahorita a playa que no hay sargazo, que está el más limpio, aprovechen. Bueno, pues muchas gracias, yo me la llevo porque necesito aprender un poco de, de español, ¡Sí, de portugués. Adiós.